¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Bueno chicos, eh, primero y principal tengo mmm, que mostraros lo que es eh, el nuevo y lindo estilo predeterminado que tiene que ver con la Argentine El estilo Tango, miren qué lindo que está Es una belleza ¡Viva la patria carajo! dice aquí eh, el estilo Tango La verdad que está muy muy bueno, me gusta, me gusta muchísimo y tiene... No sé si se puede llegar a ver ahí. El yaguareté. El yaguarete. Está muy bueno, la verdad. Y creo que había como... A ver, déjame ver una cosilla. Porque creo que también había algo así como... Eh, tenía como unos mates o algo así también por ahí. Eh, pero bueno, la verdad es que no sé. tengo que encontrarlo. Entero. Acá está, mira, mira, acá está la escarapela. El mate, el yaguareté ve que yo sabía que estaba por aquí. Ahí va, por ejemplo, ves. Le querés eh, poner el jaguarete. Le pones el jaguarete. Si no, le pones la escarapela ahí. Eh, el lobito del Watt de Burst Tanks. Emblema Ejército Wot Tentino. Ah, ahí va. Me gusta, me gusta mucho. Y si no, la bandera de Argentine. Buenísimo. Y. Eh, sino el matecillo Acá unos buenos mates La verdad que está, está muy bueno Me gusta, me gusta mucho La verdad que está muy, muy Muy creativo, ¿no? Por lo menos, por decirlo de alguna De alguna manera eh, Así que vamos a dejarle ya directamente A la MX-12T Porque si no mal recuerdo me habían dicho que este tanque era tipo Acá habíamos en Argentina hecho algo Similar a esto O nos habían vendido de Francia los de la segunda guerra No sé, o algo así, la verdad es que no sé no sé, pero sé que este tanque, o los AMX, o la empresa AMX, había algo de esto así en Argentina, o Bachat. Bueno, no sé. Estoy tirándome un poco de fruta, me parece. Eh, eso por un lado, para que los vean. Esto se va a estar eh, ganando por misiones, chicos. Por missions. Eh... Los artículos de Argentina van a estar disponibles más adelante para conseguirse de manera gratuita, gratuita con misiones. Y mucho más adelante también podrán eh, comprarse con oro como cualquier otro elemento de la tienda, ¿bien? Eh, así que esa es información que nos da Wargaming, información oficial podríamos decirlo, de alguna manera. Eso por un lado chicos, y después le voy a estar regalando, en realidad voy a estar sorteando, como les dije anteriormente... En el grupo 1 de WhatsApp, tenés que estar en el grupo 1 de WhatsApp, que ya está cerrado hace rato. Eh, para los que decidieron quedarse y no irse, eh, voy a estar sorteando dos packs de tres días de cuenta premium, ¿bien, chicos? Eh, así que, por eso, por, digamos, mi forma de agradecerles que están ahí siempre... Fumándose mis videos y todas esas cosas En el grupo de Whatsapp Número 1, repito, si estás en el 2 Que estoy dejando abajo en la descripción Como lo creé hace poquito, todavía no hay nada Así que eh, Pero después, más adelante, también probablemente hagamos algo eh, Pero todavía Falta, falta, falta eh, Porque ya les digo, repito, es muy, muy nuevito Después, ¿qué más, chicos? Otro tema, eh, bueno, nada Yo siempre Transmito cosas acá en el canal de WOT y demás A veces muchos Tal vez puede que sepan cosas de mi vida personal, porque a veces me preguntan y demás y cuando puedo respondo en los directos y nos vamos conociendo un poco más. Bueno, en esta ocasión me toca dar una noticia un poco triste, podríamos decirlo, no sé, calculo. Eh, bueno, me hice el estudio este del, del, del COVID, este del coronavirus, supuestamente según mi obra social y demás, eh, me dio positivo. No sé cómo, porque estoy siempre permanentemente en casa, hice la, la cuarentena a rajatabla, podríamos decir. Salvo algún caso muy especial, pero pues que he tenido que salir, por ejemplo, a, a, no sé, a pagar impuestos o a hacer diferentes, eh, diferentes trámites que uno no puede dejar de hacer, digamos, ¿no? Y bueno, pero me acaban de informar eso. Me lo hice el día 15 y me informaron hoy que dio positivo. O sea, que tengo el, el COVID, el coronavirus, como se dice. Y bueno, nada, hay que seguir luchándola. Tal vez puede ser que por eso que venía enfermo de los pulmones y hace un tiempo, pero yo siempre tuve algún tipo de problema pulmonar o algo así. O sea, una vez por año me agarraba algún brote así de, de, de asma o no sé qué. Pero bueno, acá ya venía desde marzo con esto y bueno, evidentemente eh, no no me venía sintiendo bien. Los que vienen sintiendo, eh, siguiendo el canal lo sabían. Y, y bueno... Eh, nada eh, eso sí me, obviamente me pone triste yo puedo joder y puedo hinchar las bolas como que no pasa nada, pero internamente es es difícil uh, es difícil también decirlo en cámara un poco, eh, no estoy acostumbrado a hablar de mis cosas personales en los videos donde tengo más repercusión, tal vez en un directo que somos 15 o 20 o 30 personas es como un grupo más íntimo los directos que hago en Twitch, que de paso estoy dejando el canal abajo en la descripción también eh, pero acá donde me ve tanta gente es un poco más difícil, más complicado Bueno, yo que sé, a veces me siento mejor A veces me siento peor Y no sé, depende del día Pero bueno chicos, eso, nada eh, El canal también soy yo Y lamento eh, No sé, dar noticias Que no tengan que ver con el web porque Bueno eh, El canal también, como, como les dije recién Soy yo y bueno, eso Así que bueno amigos, eso, como les dije recién Voy a estar sorteando eh, dos packs de tres días de cuenta premium para los chicos del grupo 1 de WhatsApp. Eh, que creo que son como 250 personas, 250 y pico de personas, 255 me parece que son. Así que bueno, para, para ellos y en forma de agradecimiento, les voy a estar eh, dejando esos seis días de cuenta premium en total, que se va a repartir en dos packs de tres días. Y lo voy a estar sorteando. Eh, yo calculo que mañana Porque no, no hay que esperar nada Básicamente, o sea, hay que hacer el sorteo y listo Porque la gente ya está, el grupo está cerrado No se puede ingresar y por más que me escriban por privado De no quiero entrar eh, No se puede, para eso está el grupo 2 Que estoy dejando abajo el grupo 2 Por si quieren entrar Lo que sí en los grupos, no se puede interactuar No se puede hablar, para eso está el Discord Que también está abajo en la descripción En el chat general del Discord Se puede hablar y de, de paso hablamos siempre todos ahí Y... Y nada chicos, eso eh... Así que bueno Espero que, que nada Que todo mejore de a poquito Siempre hay que ver el vaso medio lleno Soy un medio llenista, a full Pero bueno amigos eh, Les agradezco, les agradezco por estar ahí Les agradezco por todo Y bueno, espero que, que disfruten Esos días de cuenta premium si es que lo gana Mañana lo sorteamos, así que estén atentos lo del grupo de Whatsapp por lo menos Y eh, los que quieran estos estilos Argentinos del Whatsapp eh, estén atentos seguramente porque en cualquier momento puede que salgan por misiones totalmente gratuitas y después más adelante todavía para los que no lo puedan obtener ahí, eh, van a poder obtenerlo por, eh, no sé si por plata o por oro, no sé, eso dependerá, en la cuenta premium ya depende de eh, Wargaming, gracias chicos, gracias totales, les mando un beso, cuídense mucho, ojo, Sigan las medidas de seguridad, sigan todo, porque yo sé todo, todo, todo, todo, todo, y así y todo, me, me pegué este virus de porquería. Así que bueno amigos, un beso, cuídense mucho, de verdad, y cuiden a los que tienen al lado. Saludos, nos vemos en la próxima. Chau, chau.